Trap record Junior RS Siente de Monterrey es la hora de prestarme nuestras letras de rap Con tus cada día sin parar Es mi hora de brillar ha llegado el momento En este micro, encerrado en el estudio Empezando grabación, escribo rimas que salen del corazón Como no adorar esta hermosa poesía Que saca lo que siento en paz y alegría En mi forma de vivir, sacar todo lo que llevo Para enamorar al estilo bohemio Yo Si me atrevo a construir en el terreno Porque se lograré escribiendo en mi cuaderno Me gusta expresarme escuchando hip hop Me gusta desestresarme celebrando el fútbol Porque en el rap ya me siento todo un pro Porque si me desafías te dejaré no cap. De todo lo que hago, se si expreso cada día vivo Nadie podrá conmigo, el micrófono es testigo De todo lo que hago, si expreso cada día vivo Escribo cada día, no importando el mañana Es como levantarme, algo cotidiano Pero muy necesario, como la pista que suena en cada escenario donde yo demuestro cada inspiración. La gente siempre pidiendo otra canción. Cada motivación, no perdiendo la razón. Disfruto de mi gente, al compás, al sente, presente como todos ustedes. No importa que te agrade, que siempre me apoyes. Vamos compitas, escucha y no te enrolles. Y no te enrolles. Que este camino la música es mi vida Escuchando que siempre te es como mi comida Favorita que siempre me invitan Que no pare de soñar Y que no me rinda Nadie podrá conmigo El micrófono es testigo De todo lo que hago Expreso cada día vivo Nadie podrá conmigo el micrófono es testigo, de todo lo que hago Expreso cada día vivo, nadie podrá conmigo, no El micrófono es testigo, de todo lo que hago Expreso, nadie podrá conmigo